Bueno, en aquel este vídeo trataré de explicaros cómo eliminar ese molesto de que tenemos en montes de las grabaciones que vean que Sobre todo si el ordenador que, que estemos utilizando tiene electricidad estática acumulada Si el, el micrófono que estemos utilizando no es de más buena calidad Si estemos en bien ambiente ruido, si es que adaptando algún vídeo antiguo Y eh, además ver cómo hacen los herramientas que utilizaremos será básicamente audacity eh, y y que es en eh, un principio en una aplicarían la, la reducción de, de solo bueno como podéis escuchar la hemos se escucha un poco diferente vale eh, eh, vais a explicaros cómo como ese, ese problema que suelen tener cuando eh, grabemos un vídeo o tenemos de solo de fons o vuelves a de recuperar un vídeo que tenéis muy antic antiguo, eh, elimináis ese solo de fons. Pero esto va a agarrar como ejemplo el primer vídeo que que grabar, que el tienen que aquí. Eh, si si abrimos el, el vídeo, podemos... Yeah, al... que vean, sobre todo si el ordenador que, que estemos utilizando se ha un poco de para, para arreglar el audio el primer, y, y montar el vídeo el primer que tenéis que hacer es utilizar un programa de de vídeo para gestionar el vídeo en el caso de Yures tenéis el hacer live eh, es muy sencillo utilizar vale vais a explicaros no es una una herramienta de todo que esquete en tres vídeos ya traté de explicar un poco más el funcionamiento del de Cadena Live. y simplemente lo que deje de agarrar el vídeo, el desplace a la carpeta de proyecto, a ah, cambiar el perfil de. Eso es importante que... que tengan claro qué es lo que volé Vale, yo en este caso hacer cancelar. ¿Por qué? Porque el vídeo original que es, eh, está a 30 frames por segundo y si el cambio 60 frames por segundo va a pesar el doble pero la calidad es ha pichón. Esto es tiene que me la subos antes. Pero hasta ahora de abrir, simplemente frente el botón DRED y pues extraí audio. agua. Y podemos ver cómo se va a crear una, un archivo aquí, aquí al costado. Si haces botón Dread, dedica abrir con Audacity. Se nos va a abrir el audio. La primero que podemos observar es que está muy amplificado, es muy, muy bajo tanto una de las cosas que hay que hacer para seleccionar todo el archivo de texto cliquemos aquí, ponemos efecto, la el valor que nos sona y ya es bastante bueno veo que el audio ya se ha amplificado, pero no se ha amplificado el audio, fijaros bueno, en el Soroy hará ese set en cada mes. Pero llevar a que el Soroy, el que faches, agafe, seleccione una muestra significativa del, del que es el Soroy. El Soroy que voy a eliminar. Podría agafar a esta, podría agafar a esta, podría agafar a esta. Pagún yo, que ya está bastante soroll. Y va a echar efecto y va a echar la opción de reducción de ruido. A hacer clic, pero que la parte de aceptar no no está habilitada. ¿Por qué? Porque avanza ella obtiene un perfil de ruido. Hace clic y la finestra estanca Después va a saltar a efecto reducción de ruido y fijamos que la parte de aceptar ya está habilitada. Significa que ya puede eh, reducir el soroll. Aquí es valores son los valores que yo suelo utilizar per defecto en SMEUS. en los meus eh, en los montajes pero creo que parece que doce de decibeli de sensibilidad la veo después sonará un poco metálica se va a aceptar pero no una de las cosas importantes es que en seleccionar todo el test también a aplicar el, la reducción de soroll aceptar sorpresa y fíjese vos que hará ya el cambio si el fem play. pueden bueno, en aquel día trataré de explicaros cómo eliminar ese sorolle de fons que tenemos en muchas grabaciones que, que tenemos, sobre todo si ordenador que... Y si que ya no se escolta ese sorolle de fondo, se considera nada ese sorolle de fondo. Si queremos crear un sorolle un poco más, más profundo, siempre un chico que puedo utilizar es ecualizar y utilizar el, eh, un bus bus, vale, vale, que se ve que aquí está un poco más elevada, ¿no lo voy a aceptar? Bueno, en aquel día trataremos cómo eliminar ese molesto, pero un poco más de profundidad a la vez, pues, Espero que, que vos se que en estos próximos vídeos que he hecho para que heu de, de utilizar esta herramienta que es muy sencilla, muy rápida y, uh, y da un buen resultado. Pero aparte de, de, uh, de todo, recordar que una vez que tengas eso, exportar el vos audio, voy a como OcumaWap y voy a hacer la extensión de correchip Me guarde, septe. Ya soy el mutanque, y no hubo daño, perfecto. que ya que el audio esté correcto. Si voy a fecharlo a este vídeo, fixemos que las dos, están dos, las dos pistas están juntas. Yo agafaría, el desagruparía, me seleccionaría la pista de audio, la suprimiría, y que este audio correcto me el pase así, me coloque en compañía del movido de avance fixe vos que la una ara es muy sí. elevada bueno en aquel día trataré explicamos cómo eliminar sí. ese molesto el que que y ya simplemente les quedaría procesar el archivo para que para atender el vídeo sense sensei es de que sí, y, uh, y el test que tarde, un proceso de archivo